Muy bien, entonces vamos a regresar aquí. Fíjense cómo vamos a, a editar estos iconos de las, de, las, eh, de las redes sociales. Entonces, vámonos nuevamente al, al widget, este editar miembro del equipo. Y acá donde dice perfiles sociales, pues ahí es donde vamos a editar cada uno de estos iconos. Inclusive podríamos agregar, agregar más o eliminar algunos. Bien, por ejemplo, quiero editar este icono de Facebook para compartir o para, para que me puedan agregar a sus redes sociales en Facebook. Pues lo editamos desde aquí, le hacemos clic allí. Podemos desde aquí eh, cambiar o no el logotipo. Podemos poner el enlace. Aquí, aquí vamos a poner nuestro enlace de Facebook, de nuestra, de nuestra fanpage en Facebook. ¿Sí? Al poner el enlace de nuestra fanpage en Facebook, si le hacemos clic aquí donde dice opciones del enlace, podemos marcar que lo abra en una nueva ventana. Está ya por defecto, lo podemos dejar allí. Muy bien. Entonces, esa es la manera que usted, en que, la que ustedes pueden editar cada uno de estos iconos de sus redes sociales. Muy bien. Entonces, vámonos ahora a nuestro front-end. Aquí donde, como vemos, cómo nos está quedando nuestra nuestra página de portada y vamos ahora con la edición de esta página de nosotros bien, voy a eliminar ya esta página, aquí tenemos nuestra página de nosotros bueno, por defecto nos ha salido así de esta manera, pero vamos a comenzar a editarla, bien para eso nos vamos aquí donde dice editar la página, aquí arriba muy bien, estando aquí Podemos desde aquí, desde aquí al lado derecho, decir que esta sea una plantilla Elementor ancho completo. Bien, y luego nos vamos aquí a este icono que dice editar con Elementor. Muy bien, estamos aquí ya en la edición con Elementor. Desde aquí podemos hacer una edición tal como lo habíamos hecho en los, los otros ejercicios, en los ejercicios anteriores, cuando hemos editado la, la página de galería, de, perdón, de noticias o de home, ¿no? Vamos a tratar de hacer algo un poco diferente donde podemos usar algunos otros widgets. Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es poner un título acá. Entonces, pongo una nueva sección y aquí en esta sección voy a añadir un encabezado y ponerle un título. Por ejemplo, recordemos que estamos en la página de nosotros. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, quiénes somos. Bien, ya sabemos, esto lo podemos llevar al centro, ¿sí? Podemos, aquí en estilo, podemos ponerle eh, un color y una tipografía de nuestra preferencia, ¿bien? Aquí arriba, para que no esté muy junto a la sección del encabezado, voy a poner una nueva sección, voy a añadir una nueva sección, y en esa sección, fíjense, me ubico acá, y vamos a añadir un espaciador, arrastramos el espaciador entonces, por defecto está en 50 píxeles, podemos darle más o podemos darle menos. Lo voy a dejar en 50 píxeles que me parece que está correcto. Bien, voy a añadir una nueva, voy a añadir una nueva sección. En esa sección voy a introducir un, un widget de editor de texto. Lo arrastramos hasta acá. Bien, y desde aquí nosotros podemos poner pues, el texto que creamos conveniente, sí, podemos poner el texto que creamos conveniente. Voy a copiar todo el texto que ustedes crean que es el conveniente para explicar quiénes somos. Bien, pueden ponerlo así o pueden también utilizar otro widget. Por ejemplo, vamos a utilizar este. A ver, voy a eliminar, voy a borrar aquí esta este widget de editor de texto y voy a arrastrar otro. A ver, voy a arrastrar más bien este widget que es cuadro de imagen, sí, bien, entonces estoy arrastrando este widget que es de cuadro de imagen, aquí voy a agregar una imagen, cualquier imagen, por ejemplo esta, sí, aquí podemos poner un encabezado, fíjense, podemos poner un encabezado y podemos poner un texto, bien, además eh, podemos poner un enlace y también podemos Jugar aquí con la posición de la imagen, por ejemplo, yo voy, quiero que la imagen esté a la izquierda, ¿sí? Muy bien, aquí vámonos a estilo, y aquí donde dice el ancho, voy a cambiar el ancho de la imagen para que se vea un poco más ancho, fíjense, lo estoy poniendo así de esta manera, ¿sí? A75 lo voy a poner, muy bien, y entonces aquí en esta parte del texto, nos vamos a contenido y vamos a ponerle un poco más de texto. y así podrían poner un poco más de texto ustedes también muy bien muy bien entonces ya sabemos cómo usamos este widget vamos a ponerle algo más algo más de contenido a esta página de nosotros por ejemplo vamos a ponerle otro widget primeramente voy a ponerle aquí voy a añadir un texto en este texto le voy a poner encabezado nuestras fortalezas por ejemplo Voy a llevar al centro. Voy a poner un nuevo widget acá. Y voy a, para eso voy a crear una nueva sección. Y le voy a poner aquí en esta sección. Fíjense, le doy clic aquí al símbolo de más. Y voy a poner allí una caja de icono. Bien. He arrastrado entonces la caja de icono. Ahora estando allí voy a editar esta caja de icono. Por ejemplo, en nuestras fortalezas vamos a ponerle pues nuestras fortalezas. Por ejemplo, ya esto dependerá mucho de su diseño, de la manera como ustedes tengan estructurada su página web. Por ejemplo, le ponemos seguridad. Le podemos cambiar este icono. Podemos cambiar el icono y poner algo más acorde. Por ejemplo, con la fortaleza. Vamos a ver si encontramos un icono para security. Pero podemos buscar. Bueno, vamos a... Vamos a suponer que este es el icono que más se adecua a esta fortaleza. Entonces lo ponemos. Vamos a poner un poco más de texto. Bien. Entonces, desde aquí también podemos darle estilos. ¿Sí? Si no vamos a la pestaña de estilos podemos... Por ejemplo, estamos, en, estamos aquí en la pestaña icono Desde aquí podemos darle un color principal a este icono Por ejemplo, así. ¿Sí? Darle más espaciado, más o menos tamaño. Yo lo voy a dejar en este tamaño. Lo podemos hacer rotar o no. Bien, también podemos, también podemos darle estilo al contenido. Ya nosotros sabemos cómo hacer todo esto, ¿verdad? Podemos llevarlo al centro podemos darle espaciado al título podemos cambiarle el color del, del, del, del el color de la letra al, al título estamos en el título si nos pasamos aquí a la descripción podemos hacer algo igual verdad podemos cambiar el color de la letra a la descripción en fin podemos hacer todos los ajustes que ustedes crean conveniente. una vez que ya tenemos que ya tenemos estos ajustes digamos para el primer eh, nuestra primera caja de icono, para nuestra primera caja de icono, entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí donde dice editar columna y vamos a duplicar esta columna. ¿Sí? Y ahora ya tenemos dos, vamos a volverlo a duplicar, ya tenemos tres y ahora finalmente volvemos a duplicar y lo único que cambiaríamos acá pues sería el texto, eh, el título y el icono, ¿verdad? Por, y lo, pero el estilo, el estilo principal es decir el... El tipo de letra, el color del icono, el color del, de las, de las, del, del texto en, el, en la caja aquí de texto, todo eso ya mantendrá el estilo que le dimos al principio, ¿verdad? Que le dimos cuando hicimos el, la primera caja de icono. Bien, entonces aquí nada más, lo que quedaría sería cambiarle nada más los, ya por, los, por las otras fortalezas que nosotros tendríamos. Muy bien. Bien, ¿qué más podemos hacer aquí? A ver. Vamos a agregar aquí, vamos a, vamos a seguir usando algunos widgets que no hemos usado anteriormente y que Elementor nos ofrece. Voy a agregar por aquí una sección, ¿sí? Y vamos a ponerle cualquier título. Vamos a arrastrar dentro de esta sección un encabezado para poner un título, ¿sí? El título que ustedes deseen, de repente, por allí, eh, eso dependerá, como les digo, de su página. Vamos a ponerle aquí arriba de, del título. Vamos a ponerle un espaciador. Vamos a ponerle un espaciador. Ahí está. Sí. Bien, el título ahora me ubico aquí, donde tengo el título. Y lo voy a poner en medio. Ya sabemos, le podemos dar estilos, etc. Bien, voy a, voy a ir a una nueva sección. Y en esta nueva sección voy a añadir una voy a añadir un en esta nueva sección antes de esta nueva sección mejor lo que voy a hacer es lo siguiente lo que voy a hacer es lo siguiente voy a añadir, sí, una sección pero con, con una estructura de dos columnas, sea de esta manera, sí, así 50% y 50% en la primera voy a añadir una imagen para eso arrastro arrastro el widget de imagen ¿sí? vamos a poner una imagen aquí cualquiera, por ejemplo esta insertamos ahí está, ahora aquí en esta segunda columna voy a arrastrar primero un, un encabezado para poner un título o algo ¿sí? puedo poner un título aquí un título, ya sabemos que esto lo podemos poner en medio luego Voy a arrastrar siempre a esa misma a esa misma sección. Voy aquí a los puntitos y voy a arrastrar a un editor de texto que lo voy a poner debajo del título. ¿Sí? Muy bien, entonces ya lo tenemos así. Inicialmente aquí podemos poner el, el texto que nosotros querramos. Este es un texto de ejemplo nada más. Voy a volverlo a copiar por aquí para que sea un poco más voluminoso el texto. ¿Bien? ¿Sí? Listo, entonces... Vamos a suponer que estas son, por ejemplo, aquí tenemos nuestras fortalezas y estos son lo que ofrecemos. Por ejemplo, podemos ponerle aquí lo que ofrecemos. ¿Sí? Lo que ofrecemos. Bien, entonces aquí este, en, en título ponemos eh, oferta 1, por ejemplo, lo que ofrecemos, ¿no? Ofer oferta 1. Oferta 1. Bien, ahora voy a crear una nueva sección, también con una estructura de dos columnas, ¿sí? Ahora, aquí en la segunda columna es donde voy a insertar la imagen, ¿sí? Entonces arrastro el icono de imagen y aquí voy a insertar otra imagen. Entonces voy a insertar la misma imagen porque recordemos que las imágenes tienen que tener la, el mismo, el mismo eh, tamaño, ¿verdad? Sí, entonces estoy editando, estoy, estoy, estoy poniendo una nueva imagen. Muy bien. Entonces aquí, en la primera columna, ahora pongo un título. ¿no? Ahí pongo, por ejemplo, oferta 2. Lo ponemos en medio. Y ahora en esa misma columna, me voy a todos los puntitos y voy a arrastrar el texto debajo, debajo del widget del título, ¿verdad? Voy a arrastrar, estoy arrastrando un texto. Voy a rellenar un poco más para que este texto sea un poco más voluminoso. Pega. Bien, entonces de esta manera podemos ir, podemos seguir editando, ¿verdad? Nos pueden servir los widgets, miren cómo lo estamos haciendo. Ustedes pueden hacerlo de la mejor manera. Aquí voy a añadir... voy a añadir aquí un, una sección y voy a poner un espaciador un espaciador y con solamente 30 píxeles nada más ¿sí? muy bien listo, entonces aquí fíjense, esta era una sección con dos columnas, ¿verdad? entonces nos podemos ubicar aquí, fíjense nos ubicamos aquí y Aquí donde dice ancho de columna vamos a ponerle, por ejemplo, 60%, ¿sí? Entonces aquí también nos vamos a ubicar en, la, en esta segunda sección que también es de dos columnas. Nos ubicamos aquí donde dice editar columna y a esta también vamos a ponerle 60%, de tal manera que nos queda algo así, ¿sí? Ahora, eh, esto de aquí voy a, voy a bajarlo, esto donde dice oferta 2 voy a bajarlo un poquito, entonces, para eso, me voy a todos los puntitos y le, y le voy a añadir por aquí un espaciador por arriba de donde dice oferta 2. ¿sí? De tal manera que esto baje un poco porque lo que quiero hacer es lo siguiente. Fíjense, me voy a ubicar aquí, aquí en esta, en esta columna, donde dice editar columna, le doy clic allí, donde dice avanzado. Voy a desmarcar estos dos. Voy a desmarcar esto donde dice enlazar valores entre sí. Lo voy a desmarcar. Y voy a jugar con los márgenes y co o con los rellenos. Vamos a hacer con los márgenes. Le voy a dar, por ejemplo, arriba. Fíjense, mientras más le dé arriba, esto va bajando. Entonces, le voy a dar para... Le voy a dar menos. Mi intención es que esto... Un poco como que se vaya arriba. ¿Sí? Algo así, ¿no? Entonces, aquí, donde había puesto un espaciador, le voy a poner menos espacio algo así, ¿no? de tal manera que me quede el texto un poco alineado aquí también, le puedo poner un espaciador aquí arriba de oferta 1 ¿sí? me voy a todos los puntitos le añado el espaciador por aquí lo voy a arrastrar voy a arrastrar ahí fíjense, entonces aquí también le pongo el de tal manera que el título y más el texto me quede más o menos en medio de lo que es la imagen ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos ir dándole algunos estilos, ¿verdad? ¿Sí? Podemos ir haciendo esos estilos. Muy bien. Hasta aquí tenemos entonces ya eh, de, una manera, de una manera algo general como ustedes pueden ir haciendo su página de nosotros. Hemos utilizado algunos widgets más para poder hacer esa página, pero... Eh, Ustedes pueden mejorarlo, obviamente, todo este diseño es cuestión de, que se, de, de práctica. ¿no? Le estoy dando ya las herramientas como para que ustedes puedan seguir mejorando todo esto. Inclusive aquí, como dije, podemos agregarle, fíjense, si lo ven muy, muy cerca a la, a la sección de arriba, le pueden agregar una nueva sección y poner un espaciador. Sí, ahí está. Bien, de esa manera entonces podemos seguir haciendo la edición de la página de nosotros. Muy bien, finalmente vamos a darle actualizar. Sí, ahora vamos a abrir, vamos a ver, voy a abrir una nueva, vamos vámonos aquí a la, vámonos al escritorio, vamos a salir al escritorio. Salimos al escritorio y voy a abrir el sitio en una nueva pestaña. Ahí está. A ver, vámonos a la página de nosotros. Así nos estaría quedando nuestra página. Esto lo podemos centrar, obviamente. ¿Sí? Lo podemos centrar. Nuestra fortaleza lo podríamos poner un poquito más separado aquí. ¿Sí? Así se va a ir viendo nuestra página, ¿no? A ver, vamos a, vamos a, vamos a ponerle aquí, fíjense... En primer lugar, ¿quiénes somos? Está muy cerca a la imagen, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerle un espaciador. Entonces en este, creamos una nueva sección y arrastramos en esa sección el espaciador, ¿no? Vamos a ponerle más que 30 píxeles. Ahí está. Sí, aquí también. Este es el encabezado, este, este título. Este título aquí. Si no vamos a estilo... Aquí donde dice contenido, dentro de contenido este título, ¿verdad? Sí, entonces le podemos dar centro. ¿Sí? Le podemos dar centro ahí. Muy bien, entonces de esa manera podemos ir editando todo esto. Listo. Uh, aquí también podemos poner una nueva sección y en esa sección podemos arrastrar un espaciador y solamente le damos 30 píxeles para que esté un poquito más separado, ¿verdad? Bien, entonces de esa manera podemos ir editando, maquetando nuestra página de nosotros. Finalmente le damos clic a guardar. Refrescamos aquí. Listo, y tenemos... Lo que sería la página de nosotros. Obviamente ustedes ya le dije. Pueden seguir seguir editando los estilos de una mejor manera. Bien. Ahora vámonos a ver. La, eh, cómo hacemos para editar nuestra página de galería. Para eso le damos clic aquí. Donde dice galería. Por defecto se nos muestra esto. Nos vamos a editar página. Editar página. Le damos aquí. Elementor ancho completo y le damos editar con Elementor. ¿Sí? Bien, esto voy a cerrar. Listo, estamos en la, eh, editando, maquet, vamos a maquetar ahora nuestra página de galería. Obviamente ustedes pueden ponerle aquí un título, pueden ponerle un texto, pueden ponerle otros widgets, ¿eh? tal como hemos visto en los tutoriales anteriores, pero yo voy a irme eh, a, lo, a lo que nos interesa, que es a poner aquí un widget de galería ¿Sí? para eso aquí al lado izquierdo voy a poner en el buscador voy a poner gallery que es, es el nombre de para galería en inglés ¿Sí? y dentro de... ustedes recordarán habíamos, habíamos instalado un plugin vamos a ver, aquí lo tenemos vámonos a plugins plugins instalado. habíamos instalado el plugin de eh, Essential Addons for Elementor, ¿sí? Habíamos instalado ese plugin al principio, ¿verdad? Este aquí, Essential Addons for Elementor. Bien, ese plugin, pues, también instala unos widgets que eh, tienen, se reconocen porque tienen aquí al lado superior derecho las iniciales EA, ese es de Essential Addons, ¿pues, ¿no? Bueno, uno de esos eh, widgets que se llama Gallery Filtrable, es el que nos va a servir para poder hacer eh, nuestra galería. Nuestra galería de fotos, nuestra, nuestro portafolio, digamos, de, de nuestros trabajos, etc. ¿no? Eh, entonces, vamos a crear una nueva sección y vamos a arrastrar en esa sección, ¿sí? vamos nuevamente a Gallery, vamos a buscar, Gallery, y vamos a arrastrar en esa sección este widget que dice Galería Filtrable. Y que arriba tiene las iniciales EA. Al lado superior eh, derecho. Bien, lo arrastramos. Vamos a arrastrarlo dentro de la sección. Y fíjense cómo se nos ha creado aquí seis recuadros por defecto. ¿no? Entonces aquí ya nos da la opción de poder configurarlo. Bueno, elementos a mostrar vamos a dejarlo en seis. ¿sí? Duración de la animación, vamos a dejarlo ahí. En tres columnas, sí, creo que esté en tres columnas. Ustedes lo pueden poner en cuatro, en dos, como ustedes deseen. La altura de la imagen, vamos a dejarlo ahí por defecto. Bien, en cubrir, vamos a dejarlo también ahí por defecto. Eh, dice editar al pasar el cursor. Podemos, podemos jugar con estas opciones. Bien, yo lo voy a dejar ahí por defecto. Bien, entonces aquí, fíjense, enlazar botones. Aquí, si nosotros pasamos el mouse por encima de cualquiera de estos recuadros, tenemos ahí el, este botoncito que es para el zoom, fíjense, para que eh, se vea la imagen más grande, o tenemos este otro icono que es para eh, para poder ponerle un enlace a la imagen. ¿Sí? Vamos a dejarlo los dos allí de momento. Sí, vamos a ver este a qué se refiere este icono, este, este es un menú de controles filtrables fíjense aquí en controles filtrables fíjense aquí a la, arriba dice all y dice gallery, int, gallery item por ejemplo, este donde dice all este all significa todo ¿verdad? entonces aquí vamos a cambiarle por ejemplo mis fotos por ejemplo vamos a ponerle así vamos a ponerle eso porque queremos mostrar nuestras fotos o de repente mi mi portafolio, ¿no? Este donde dice gallery item, podemos ir editando desde aquí. Por ejemplo, vamos a, vamos a suponer que dentro de las galerías de mis fotos, pues tenemos, por ejemplo, las fotos de eh, mi familia, por ejemplo. Mi familia. Sí, voy a añadir otro elemento. Eh, elemento de la galería y aquí pongo mi trabajo, por ejemplo mi trabajo, ¿sí? Son, son como, son como categorías, son categorías en realidad, ¿no? La categoría principal o la que alberga todo es mis fotos, las subcategorías serían, pues, mi familia, o sea, fotos de mi familia, fotos de mi trabajo, etc. Ustedes pueden imaginarse ya que pueden hacerlo, esto también para su portafolio, ¿no? Mi portafolio, por ejemplo, ¿no? Uh, de repente por aquí, en mis trabajos, qué sé yo, este en diseño o mis trabajos en SEO o mis trabajos en marketing digital etcétera no muy bien entonces seguimos por aquí vamos a dejar estos dos elementos de momento ahora aquí vámonos aquí donde dice elementos de la galería le damos clic allí fíjense por defecto hay seis verdad hay seis y se refieren a estas seis a estas seis eh, recuadros que hay aquí Bien, entonces voy a editar yo uno, pero ustedes ya lo pueden hacer con el resto. Me voy al primero. Dice, gallery item name, todos tienen esto, gallery item name. Le doy clic allí. Lo que me interesa aquí es, por ejemplo, editar el contenido. ¿Sí? Fíjense, el contenido es lo que dice aquí. ¿Sí? También me interesa editar el nombre. Por ejemplo, le pongo un nombre a, este, a esta foto. Yo un nombre, nombre 1, por ejemplo, ¿sí? y un texto para ese nombre para darle una descripción, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos añadir la imagen. Vamos a añadirle una imagen, una imagen a nuestra. A nuestra. Ahí está, ahí está la imagen. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Y podemos, podemos darle un enlace, ¿verdad? Fíjense que aquí. Hay un, hay un icono de enlace que le hemos dejado. Ustedes lo podrían haber eliminado de repente si quieren. Pero si le hemos dejado el icono de enlace, entonces aquí pondríamos la, la dirección URL que queremos mostrar cuando alguien le dé clic al enlace. ¿Sí? Podríamos, por ejemplo, https, dos puntos, barra, barra, google.com, por ejemplo. Ustedes ¿no? ya le pueden poner de repente otro enlace. ¿Sí? O podemos poner el enlace de la, misma, de, la, de, de la misma imagen. Recuerden, fíjense, si me ubico aquí donde imagen, yo he seleccionado esta imagen, ¿verdad? He seleccionado esta imagen. Esta imagen, si nos vamos aquí abajo, tiene eh, un título que nosotros debemos ponerle porque es bueno para el SEO. Una descripción también deseable ponerle también una leyenda, etc. Pero además tiene acá una una dirección URL, esa dirección la podemos copiar y una vez que hemos seleccionado la imagen le ponemos insertar medio y aquí la podemos pegar, ¿sí? La podemos pegar. Entonces cuando le den clic a este icono pues se desplegará la imagen, pues, ¿no? Se desplegará la imagen, ¿lo ven? Ahí está, se, in... se desplegará la imagen en en tamaño más más grande pues no sí igual de esta manera ya tenemos el zoom muy bien de momento entonces quizás este icono del enlace de repente no nos puede eh, servir porque basta ya con el con el icono del zoom pero le dejo los dos para que ustedes puedan idearse, ¿no? De repente en el icono del enlace ustedes pueden enlazarlo hacia un artículo de su blog, ¿no? Podría ser, es cuestión ya, ya de irnos acomodando, de darle un mejor diseño eh, a nuestra página. Muy bien, de esa misma manera podemos hacer con todos los demás, con todas las demás eh, recuadros para las, las siguientes diapositivas, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? Dice botón cargar más. Damos clic aquí, botón cargar más. Y si nosotros tuviéramos más de seis imágenes, aquí solamente tenemos hasta seis, pero si tuviéramos más, 12, 13, 14, 15, aquí se van a, se van a mostrar las primeras seis. Entonces, si tuviéramos más, debemos, debemos marcar este botón que dice cargar más para que aquí aparezca abajo. Fíjense cómo ha aparecido un botón que dice cargar más precisamente para que al darle clic, pues... Sigan cargando más imágenes, pues, ¿no? Y acá podemos configurarlo, ¿no? Cuánto, ¿Cuántas imágenes por página? El texto del botón cargar más, ¿sí? Si lo queremos en tamaño pequeño, o grande o mediano, le voy a dejar aquí en pequeño. Inclusive podríamos ponerle un icono aquí, un icono, por ejemplo, le podemos poner este icono para que aparezca al lado derecho o. Para que aparezca al lado izquierdo o al centro. ¿no? Bien. En estilo. ¿Qué podemos hacer en estilo? Fíjense. En estilo podemos darle un podemos dar un color de fondo. A ver. Si ponemos el color verde. Fíjense cómo se pone un fondo verde. Yo le voy a dar limpiar. Porque no me interesa ponerle un color de fondo de momento. Podemos darle un tipo de borde. Yo lo voy a dejar así. Todo esto lo voy a dejar por defecto. Estilo de control En estilo de control También podemos darle Fíjense un color Al texto Por ejemplo Voy a poner el rojo Fíjense cómo aquí arriba Aquí arriba fíjense donde, dice, donde están las categorías cómo va a ir cambiando de color ¿Sí? De esta manera podemos ir cambiando el color De esto que está arriba Bien Entonces ya es cuestión de ir jugando también con todo con todas estas estas opciones que nos da este este widget eh, podemos cambiar el color de fondo para esto para, para esto de aquí fíjense para la parte de las categorías ¿no? si le damos limpiar lo borramos bien aquí dice estilo de elemento en estilo de elemento fíjense, vamos a darle a ver un, bo, un radio, a ver, ¿no? muy bien, bien, vamos a dejarlo esto aquí, aquí dice, estilo al pasar el cursor sobre el, elemento, sobre el elemento, a ver, el fondo, fíjense, un fondo medio oscuro, No vamos a darle un fondo algo así medio, medio verdusco, algo así, sí, de esta manera, Bien, podemos darle tipografía al título, al título, de nombre 1, por ejemplo, quiero que esté en mayúscula. A ver, ¿cómo haríamos eso? Nos vamos a tipografía y nos vamos aquí en transformación, mayúscula. Ahora sí, el nombre 1 ya está en mayúscula. Y todo esto que hagamos aquí, todo se va, se va a, a también a, se va a hacer en los siguientes eh, recuadros. ¿sí? Todos los recuadros van a tener la misma configuración del estilo que le demos al primero. ¿Sí? Muy bien, desde aquí también podríamos cambiar el tamaño de letra, etcétera. Bien, podemos poner la alineación centrada. Muy bien. Estilo de los iconos. Fíjense, los iconos están con un color medio rojizo. También podemos cambiarlo desde aquí al color que nosotros quisiéramos. Bien, entonces. Entonces ustedes aquí tienen para seguir practicando. Para seguir dándole estilos tal como ustedes quieren su galería de fotos. ¿Sí? Muy bien, entonces de esa manera ya pueden ustedes tener su galería de fotos, su galería de trabajos, de portafolio, etc. Muy bien, vamos a continuar entonces en el próximo video.